y vinculación y generamos contenidos para llegar a toda la comunidad y dar cuenta de nuestras experiencias y nuestros horizontes por el trabajo realizado por el compromiso y por todo lo que queda por hacer decimos gracias por formar parte del programa apropiación agenda 2030 ...de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED. Bueno, después del videíto institucional del programa... ...le vamos a dar la palabra a nuestro decano, el contador Eduardo Muani. Muy buenas tardes, gracias Belén. Bienvenidos nuevamente... El agradecimiento profundo de toda la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos a esta jornada de cierre de nuestro programa Apropiación de la Agenda 2030. Quiero comentarles brevemente que en nuestra facultad, ya hace muchos años, aproximadamente desde el 2000, año 2011-2012, se vamos adelante nuestro PEI, que es, como mencionaba Belén, nuestro Plan Estratégico Institucional Participativo. Y este programa de apropiación Agenda 2030 está justamente alineado y comprendido dentro de este plan. Por ello, nuestro Consejo Directivo aprobó este programa a través de la resolución 332, el 22 de junio del año 2019. Como todos sabemos, en el año 2015, los 193 Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron la Agenda para el Desarrollo Sostenible y se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible precisamente, en donde se combinan entre otras dimensiones el desarrollo económico, la inclusión social, la sustentabilidad ambiental. Nosotros, desde nuestra facultad, eh, pensamos en este programa de apropiación, Agenda 2030, eh, para vincular tres ámbitos. ¿Cuáles son? El ámbito público, el ámbito privado y también lo que llamamos el tercer sector, es decir, las organizaciones del sector civil. En nuestro programa, una vez aprobado por el Consejo Directivo, se constituyó en un importante desafío porque realmente no teníamos un acabado conocimiento de la magnitud que tenían los ODS. Por lo tanto, nos abocamos a tratar de identificar dentro de estos 17 objetivos cuáles podían ser desarrollados por diferentes actividades por nuestro programa en estos tres ámbitos que les acabo de mencionar. Nuestro programa tiene cuatro componentes que los comparto rápidamente, acuerdos institucionales, formación y capacitación, comunicación, divulgación y difusión, y por último, la acción local. Quiero decirles que a pesar de la situación que nos ha puesto la pandemia en todo el mundo, y por supuesto en Argentina y en Paraná y en la facultad, hemos logrado, a pesar de ello, como digo, se va adelante un sinnúmero de actividades en estos, en estos tres ámbitos que estaban previstos en el programa. Eh, hacia el interior de la facultad, eh, abarcando aspectos eh, que tienen que ver con los tres pilares de la universidad pública. La actividad académica, a través de las cátedras, tratando de incorporar los ODS en la curricularización de los mismos, y un sinnúmero de actividades en las distintas carreras que se dictan en la Facultad, no solamente en las carreras de pregrado grado, sino también en las de posgrado. Obviamente, ha sido un campo propicio para desarrollar este programa eh, en el ámbito de la investigación y, fundamentalmente, de la extensión. Y, al margen de la pandemia, como dije, hemos podido llevar adelante importantes actividades. Y hacia afuera, con el Estado, vinculándonos con el Estado provincial en sus distintos eh, niveles. Por eso agradezco la presencia de quienes nos acompañan eh, por parte de, de las diferentes reparticiones del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Y no solamente la provincia de Entre Ríos, sino tuvimos el gusto de conocer a Julio Saguir, ya un amigo de nuestra casa funcionarios del gobierno de la provincia de Tucumán, con el que aprendimos muchísimo a partir de diferentes charlas y también con una importante entrevista que se le hizo. También en el sector privado tuvimos una inserción importante a través de nuestra escuela de negocios. Y por último, la vinculación con diferentes asociaciones civiles en donde hemos podido, dentro de nuestras posibilidades, llevar adelante propuestas concretas, simplemente para mencionar una de ellas, la en combinación con la actividad estatal pública, por supuesto, la presencia en diferentes comunas de nuestra provincia de Entre Ríos. Yo no quiero enumerar todas las actividades porque ya habrá un espacio en este encuentro en donde vamos a poder verificar qué hemos podido hacer dentro de nuestro programa de apropiación. Aquello que se inició como un enorme desafío, como un sueño, hoy felizmente es una realidad. Sabemos que nos falta mucho por hacer, pero estamos en el camino. Así que les agradezco nuevamente a todos, y a Mario Siede, su director, su coordinador, y en él a todas las personas que en nuestra facultad han trabajado enormemente. Todas las áreas se han involucrado profundamente con este programa. Por eso, un agradecimiento a todos y cada uno de ellos. A ustedes que nos están acompañando, infinitas gracias. Muchísimas gracias de corazón. Buenas tardes. Bueno, gracias Eduardo, muchas gracias sí, por las palabras. Eh, seguidamente vamos a darle la palabra al doctor Julio Sabir. Como dijo Eduardo, ya nos ha acompañado en otra actividad importante en este año en relación a a ODS, y ahora se suma con sus palabras al cierre del programa. Para los que no lo conocen, eh, el doctor Julio es licenciado en Filosofía y en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán, y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago. Tiene un vasto currículum, no quiero demorarme. El doctor ha sido Ministro de Educación desde el 2001 hasta el 2002, Actualmente es Secretario de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia de Tucumán desde el año 2003. Eh, en tal carácter se ha especializado en la implementación de procesos de planificación, de gestión de calidad, de buenas prácticas, de capacitación e innovación en el ámbito de la administración pública provincial. Así que Julio, le damos la bienvenida y le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que enormemente agradecido de estar aquí hacia fin de año. Eh, eh, gratamente sorprendido, digamos, porque, a ver, cuando recibí la carta de Mario allá por hace muchos meses, bueno, uno que anda en esto hace tiempo, digamos, ¿no es cierto? La verdad que digo que sí siempre. Me cuesta decir que no. Digo, digo que sí siempre, y, pero claro, eh, debo decir que he dicho mucho sí, y, y, luego, y luego tal cosa no ha acaecido digamos. Mi primera sorpresa fue, no solo que estuviera Mario, que era quien me escribía, sino que estuviera el decano y un equipo, digamos, con quien tuvimos esa primera conversación, digamos, sobre qué hacíamos en la provincia, y bueno, una serie de cosas. Eh, yo no puedo sino felicitarlos porque han pasado los meses, nos volvemos a ver a fin de año, y confirmo algo que eh, no es que es condición indispensable, pero sin duda alguna que es crítica. Y puede no existir, pero entonces la cosa se hace larga, difícil, que es el liderazgo del decano. Se lo digo, se lo digo sinceramente, Eduardo, mis felicitaciones, porque el equipo, y Mario y todo lo demás, listo. Pero, eh, eh, y te voy a tutear por supuesto, te he visto a la cabeza de esto, cuántas reuniones hemos tenido, estuviste ahí, y eso marca una conducción. Eso marca un liderazgo y, y, y esto no es un tema menor. Así que mi más sincera felicitación. Eh, eh, eh, al resto, Mario, por supuesto, ya hemos hablado varias veces, lo felicito sinceramente. Eh, eh, hay, conozco muy pocas experiencias, yo ya se lo he dicho, en donde veo instituciones como las académicas con este grado de involucramiento, que implica la investigación por un lado, lo que se hace y lo que se puede hacer, que implica la formación. A veces se crean las cátedras, ¿no es cierto? Y entonces anda un loco enseñando por ahí, así como la cátedra, no sé, qué sé yo, este, la suma teológica, y entonces anda el cura por ahí enseñando, digamos, la suma teológica, y el reto no tiene ni idea. La transversalización no es lo mismo. La transversalización es, ¿eh? a ver, para, no, no, ¿qué? ¿En cada una de las cosas que ya hacemos podemos meter un poquito los ODS? Porque yo puedo crear una cátedra y todos contentos y entonces y, y hemos hecho, digamos, hemos entregado la culpa a otros, ¿no es cierto? Ah, está la cátedra ODS, digamos. Ah, qué bueno. Entonces el decano dice y la presenta y viene el rector y viene el coordinador presidente de las Naciones Unidas. Pero bueno, eh, eh, no es lo mismo. Si logramos penetrar en, en algunas de las materias, digamos, y ahí están los contenidos, es eh, un paso no menor. Luego toda la tarea de extensión, de la que también hemos hablado, ¿no es cierto?, en que involucra de otra manera también, por sobre todo, a los, a los estudiantes, ¿no?, porque vamos a ser sinceros, de que todos aquí somos re jóvenes, por sobre todo Eduardo, Mario y yo, eh, este, pero eh, eh, la verdad que 2030 es de alguna manera la época en que nuestros jóvenes van a estar ahí. Así que, mira yo puedo llegar a alargarme demasiado y no, no es el caso. Eh, este, mis felicitaciones. Eh, sé también, al menos con algunos de los funcionarios, digamos, con los que estoy en contacto, del gobierno de la provincia, que hay deseos de acompañar y de involucrar a la provincia en esto. Hay otros funcionario ahí, así que no me vea... No, no no es mi terreno meterme en lo que no me corresponde, con todo el respeto lo digo por mis compañeros, digamos, de, de función pública, eh, este, eh, pero aquellos que trabajan conmigo en el Consejo Federal de la Función Pública, digamos, comparten esta, esta, esta iniciativa, y eso no es menor. A ver, la universidad y la facultad pueden hacer su plan y trabajar por su propia cuenta, y eso ya es mucho si además de eso lo puede hacer coordinadamente, hacia arriba y hacia abajo, con otras instituciones, y el gobierno, y el sector privado, digamos, y otras organizaciones de la sociedad civil, estamos en un mundo mucho más que propicio. Eh, mis sinceras felicitaciones, voy a estar acompañándolos cada vez que ustedes lo deseen, este, pero sinceramente, haber tenido aquella reunión hace unos meses y estar hoy cerrando esto, eh, eh, no puedo sino congratularlos, eh, felicitarlos, no es cierto, eh, más que propio, no ha sido un año fácil, y en, en un año como este, eh, eh, completar un proyecto, darle vida como le han dado, como dicen los franceses, chapó. Gracias Julio por, por sus palabras, muchísimas gracias, ahí todos agradecidos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle el turno a los distintos secretarios que somos de la facultad, para que, puedan, para que podamos perdón, brevemente compartir en algunos minutos qué nos dejó este 2020 en relación a, a la Agenda 2030 y a los ODS, eh, con relación al trabajo que llevamos adelante cada uno. Vamos a comenzar con a darle la palabra al vice decano, a cargo de la Secretaría Académica, a Sebastián Pérez. ¿sí? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Porque yo. Bien. Bueno, un honor eh, hablar después del doctor Saguir y después de la palabra de Eduardo. Eh, desde la Secretaría Académica, la. La tarea, como, como bien se decía anteriormente, en un año muy complicado para todos. Eh, fue un gusto y, y como el recreo, digamos, de, de la tarea operativa, eh, trabajar sobre esta temática. Nosotros, con el compromiso que tomó la facultad a través del consejo directivo, con la apropiación de la agenda, eh, y, con, y con, como bien explicaba recién, con el liderazgo de Eduardo, en la reunión de gestión, cuando hablábamos de la temática y el seguimiento de Mario, eh, nosotros nos planteamos eh, como estrategia en el área académica primero un proceso de, de, de inducción, de, de conocer el tema, porque quizás ustedes que están más en la temática eh, lo, lo tienen muy, muy, muy presente, pero bueno, eh, no todos los profesores, y, y me pongo en el lado del profe, eh, estaba tanto el tema, ¿no? De, de los de ODS, de los siete objetivos, de la estrategia, del alcance. Eh, entonces, primera estrategia es, bueno, cómo llegamos a ese proceso de conocimiento, de inducción, cómo hicimos, bueno, otra vez primero de correo, de reuniones de MIP, eh, eh, no hicimos reuniones masivas, con Mario y Silvina detectamos que eso no, no, no, no es eficiente, entonces hacemos reuniones sectorizadas, en algunas de ellas participaron, participaron estudiantes. Eh, segundo paso de la estrategia es, bueno, ver cómo estos contenidos, estas temáticas, los colocamos dentro de los programas, de los planes de estudio. De, de las carreras y los programas de las cátedras. No fue tan sencillo porque justo este año la carrera de contador público eh, se unificó el plan de estudio con la, con la Facultad de Ciencia y Educación de Concordia, entonces nos costó un poquito en la carrera de contador público, pero sí en las otras carreras, en especial en las de pregrado, tuvimos muy buena aceptación los programas, eh, como decía el doctor ahí recién, algunos, algunas cátedras fueron apropiando esos contenidos y lo pudieron hacer, ahí yo identifiqué eh, nueve cátedras de las candidaturas que, que modificaron su programa en función de los ODS, de la carrera de contador público, dos materias de, y de las restos de las carreras de grado, cuatro materias incorporan, la verdad que estamos muy contentos con eso, la temática de los ODS dentro de, de sus programas y, y no lo incorporan eh, de manera, de decir, de manera obligatoria tenía que encajar ahí, sino que el convencimiento del docente sobre todo en economía, de que los objetivos, los 17 objetivos, tienen que ver con los contenidos de la CATRA y su relación permanente y directa con alguno de ellos. Así que eso nos pareció sumamente importante. Y, y, y por último, eh, pero no creo no más importante que lo anterior, nosotros estamos trabajando en el año 2018 en una propuesta de una capacitación, que en este año 2020 le dimos formato de diplomatura universitaria, que estaba pensado para la demanda en capacitaciones permanentes que tienen los municipios de la provincia de Entre Ríos Hemos trabajado en esa propuesta, diplomatura en gestión de municipios, pero después con la incorporación de Mario y Silvina a la propuesta, pudimos, disculpa, perdón, perdón, ruido, eh, eh, pudimos incorporar la temática de, de los ODS, la diplomatura cambió su nombre, diplomatura universitaria en gestión de municipios sostenibles, y la verdad que el alcance que tiene cuando llegamos a las intendencias con toda esta propuesta, eh, la aceptación fue enorme, así que nosotros sentimos, a fin de este año muy cansados que llegamos del 2020, que el trabajo en la temática ha dado sus frutos y lo podemos manifestar. Bueno, gracias Sebastián. Ahora le vamos a dar la palabra a Silvina, quien es secretaria de Extensión de la Facu, para que nos comparta percepción. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, quizá mi perrito también la <ríe> lo dejé lejos, pero puede pasar. Esto de trabajar en los hogares complejos. Eh, yo hice una breve presentación, eh, a ver si puedo mostrarla y si no lo cuento nomás. ¿Se ve ahí Belén? Bueno, veo... No, Silvina. ¿Hasta ahora no? Sí, igual con usted. Esperá, esperá, Ahora decímelo por, por audio. Ahora se ve. Se ve, Silvina. Bueno, Bárbaro. Bárbaro, gracias. Este, un poco como guía, ¿no? Eh, bueno, desde el área de, de extensión... En, hemos trabajado la verdad que intensamente a pesar de esto de, de estar aislado para la extensión universitaria, cuya función más que nada es vincularse con distint, diversos públicos, principalmente los más postergados, dice este, las convocatorias de extensión de nuestra universidad. Sin embargo, por eso representó un gran desafío poder trabajar con el tema de ODS, ya que es muy poco lo que hemos trabajado con territorios presencialmente, si lo hemos hecho a la virtualidad. Quería comentarles un poco esto que, que, que puse acá, que era un poco lo que nos motivó y lo que hablábamos en cada reunión que hacíamos con los extensionistas. Eh, cuando hablo de extensionista hablo de docentes a cargo de proyectos de extensión, de acciones de extensión, de personal administrativo que también lidera y lleva adelante actividades de extensión, y del equipo que forma parte de la oficina de extensión, más los estudiantes involucrados en todas estas actividades, ¿no? Eh, bueno, los ODS definen el mundo al que aspiramos. Entonces, son una base para dialogar y para priorizar las acciones. Sirven para organizarnos nosotros mismos. Todos vivimos en un territorio y compartimos todos los riesgos que se nos presentan. Entonces, entendíamos ¿eh? que debemos conversar con las instituciones, con todas las instituciones. Acá hicimos más que nada hincapié en las instituciones públicas, que es con las cuales nos, nos vinculamos desde Extensión, eh, en lugar de realizar cuestionamientos. O sea, es muy importante y algo lo dijo, lo dijo Julio, la interfase esta entre lo académico y lo político. Y también este, pusimos como prioritario las reuniones que hicimos con Extensionista el tema de la recuperación de conocimiento situado, eh, el conocimiento que tiene el actor, el territorio, y del compromiso local. En base a eso, nosotros hicimos una agenda de trabajo que tenía que ver más que nada con vincularnos sobre todo con, de esta esfera que nombraba el decano, con el Estado Provincial y con las organizaciones de la sociedad civil, o con algunos actores, sobre todo emprendedores de la economía social. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue la, la propuesta? Que la trabajamos en conjunto, por supuesto, con, con Mario, con el coordinador. Hicimos reuniones básicamente para primero revisar todos los proyectos, acciones de extensión o actividades desarrolladas por las áreas, revisar las estructuras de los proyectos y las in, líneas de trabajo e intervención que teníamos planificado ¿eh? el año pasado y empezar a repensarlas, vinculándolas con la Agenda 2030 y en un primer momento, en vez de trabajar con los objetivos directamente, hicimos como un, un acceso más sencillo y fue trabajar con las 5P, ¿eh? Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas. Primero, cuando se hizo ese reconocimiento por parte de todas las, las personas que lideraban cada una de las actividades, sí empezamos a ver con qué objetivos de los, de, de, de los 17 objetivos se pueden identificar más estrechamente las acciones o programas de extensión o repensar, quizás, algunas líneas nuevas en función de trabajar o pensar los ODS. Entonces se revisaron las dimensiones del proyecto y se profundizaron las relaciones y las, los alineamientos con los ODS y cada equipo elaboró un documento que fue puesto a disposición de, de, la, de la conducción del programa Apropiación de la Agenda este, para hacer como un mapeo y un seguimiento de esto. Esto está en proceso, por supuesto, pero se avanzó muchísimo y el tema de los ODS nos permitió... Sobre todo lo que dije, repensar, proponer nuevas actividades o actividades que teníamos, volver a pensarlas y rediseñarlas. Son muchísimas las actividades, solamente tomo un ejemplo porque les quiero lugar, dar lugar a la coordinadora del programa Facultad y Mundo Laboral, este, para que cuente en particular la experiencia eh, que se hizo. Por ejemplo, ¿no? el Club de Emprendedores, que es un espacio que tiene la facultad en forma conjunta, con el gobierno de la provincia de Entre Ríos y con una asociación civil, donde básicamente lo que nosotros hacemos de este espacio es acompañar a los emprendedores locales en la generación de ideas y el desarrollo de su emprendimiento, buscando la, la sostenibilidad, este, facilitando que, a, que esto se adapte al contexto, impulsando de manera comprometida el desarrollo de la cultura emprendedora para transformar el, el ecosistema emprendedor a nivel local en una comunidad sólida que interactúe y se vincule promoviendo el impacto social, económico y ambiental y la innovación. Y esto lo tenemos escrito en nuestro reglamento del club que lo hicimos allá por el año 2018. Cuando lo revisamos, vimos que había mucha coincidencia o que había muchos de los objetivos, digamos, que estaban contenidos, el espíritu de esto tenía mucho de ODS. Dijimos, bueno, ¿sobre qué este, objetivos vamos a trabajar? Y a principio de año dijimos, vamos a trabajar sobre el 5, ¿eh? igualdad de género, dado que la mayoría de nuestro público son mujeres. ¿eh? Eh, trabajo decente de y crecimiento económico, dado que el tema del emprendimiento tiene la, la posibilidad de generar autoempleo y que muchas personas vivan dignamente a través del desarrollo de su emprendimiento y, sobre todo, de ese emprendimiento que sean sostenible. Y, por último, habíamos detectado el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, sobre todo por el tema de, como decíamos en nuestra misión, de promover este, la innovación dentro del de emprendedorismo. Cuando revisamos y empezamos a pensar en este año, muestro algunas de las actividades que se desarrollaron, detectamos que había otros más. En esto de volver a pensar los programas a la luz de los ODS, nos permitió también incorporar y trabajar el ODS 12, que es de consumo, consumo y producción responsable, y lo de ese 10, es de reducción de las desigualdades. Acá muestro en particular unas actividades que desarrollamos. Hicimos tres conversatorios. Estos conversatorios destinados a, a los este, emprendedores que están asociados al club son aproximadamente 600 emprendedores, por supuesto que no participaron todos, sino que de acuerdo al interés, se fueron anotando, pero nos, pone, nos pareció muy importante poner en agenda estos temas. Entonces, desarrollamos el primero que tenía que ver con el ODS-5, ¿eh? y le llamamos reorganizando nuestra vida cotidiana, sobre todo pensando que son las mujeres quien, además del emprendimiento, llevan adelante el hogar. Entonces, este, escuchamos las experiencias, tomamos nota. Estos conversatorios tuvieron un formato sobre todo de escucha. En la primera parte se invitó a, a distintos expertos para que hablen un poco de, del tema que, que nos convocaba y después se abrió un espacio de escucha y de esa escucha justamente la idea es el año próximo trabajar líneas específicas para dar respuesta a, a, a todos los surgidos. Otro de los conversatorios tuvo que ver con el tema de eh, emprendimiento y discapacidad, el tema de la inclusión, ¿eh? Eh, habíamos trabajado hace un par de años atrás con, con el Instituto de Discapacidad de la Provincia de Entre Ríos, eso se dejó de lado, y bueno, nos pareció muy oportuno volver a, a trabajarlo, es por ello que hicimos una reunión con un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, del IPRODI, pero principalmente con personas con discapacidad o escuelas eh, para personas con, con capacidades diferentes que llevan adelante eh, emprendimientos y la intención también es el año que viene es tener una línea específica que atienda a ese tipo de emprendimientos. Y el último que hicimos, lo hicimos con Valeria, que veo que está hoy acá presente, que fue el de emprendimiento y de ambiente, más que nada para empezar a pensar estrategias de producción y consumo amigables con el ambiente. Y surgieron también este, distintos temas, por ejemplo, el tema, pero primero Valeria hizo una sensibilización, por ahí un tema no muy conocido, y después fuimos tomando nota, por ejemplo, el tema de los packaging, ¿eh? repensar el packaging en función de, del impacto del daño ambiental. Como no tengo tiempo, no voy a nombrar todos, yo puse todos los proyectos con sus objetivos, pero me gustaría detenerme en particular en esto que nombró Eduardo, que tiene que ver con una actividad que llevamos adelante junto eh, con la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, que está Muriel también presente, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y la Subsecretaría de Comunas del Ministerio de Gobierno. Y este, este seminario a distancia, básicamente lo que buscó fue eh, contribuir a que los ODS sean conocidos y puedan ser apropiados por parte de las comunas entrerrianas, que son 53. Eh, básicamente lo que, eh, que queríamos era aportar e identificar los objetivos de desarrollo sostenible que resulten prioritarios para los gobiernos comunales, nos parecía interesante en conversaciones con la gente del gobierno que justamente como son gobiernos nuevos y que se están formando, que forme parte ya de su planificación y diseño de estructura de gobierno el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, aportamos muchos ejemplos ¿eh? de alineación y apropiación este, de distintos este, ámbitos, tanto públicos como de la universidad a efecto de que eh, sea más sencillo, sea más fácilmente visible, ¿eh? no es algo lejano, sino que es algo que todos podemos este, llevar adelante y eh, aportar o, o acompañar el proceso de planificación y organización de la gestión comunal. Los destinatarios fueron miembros de los departamentos ejecutivos de los consejos comunales de las 53 comunas. Básicamente, esto se dividió en cuatro encuentros virtuales, ¿sí? Eh, donde en la primera parte abordamos un poco la, la agenda, que era la agenda, eh, el rol de los gobiernos y las comunas en el logro de los ODS y su meta, y ahí sí hicimos un ejemplo de la universidad pública y cómo la universidad pública, en nuestro programa, venía llevando eh, adelante estas actividades a modo de ejemplo y a modo de también detectar posibles articulaciones. Después trabajamos eh, Desarrollo Humano y todos los ODS relacionados, y también eh, primera infancia y adultos mayores. En el tercer encuentro trabajamos temas ambientales, uso de suelos, gestión de los residuos sólidos urbanos, y el ODS-6 de producción sustentable, perdón, el de agua y el de producción sustentable. Y finalmente, el último encuentro, lo, lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, donde trabajamos el tema de economía social, crecimiento económico y trabajo decente, y nos acompañó la doctora Mariela Herrera en lo que es discriminación e igualdad de género. Nada más que eh, a modo de, al final, cuando terminamos el programa, hicimos una encuesta a todos los cursantes, y eh, dos datos que me, me gustó poder compartirlos con ustedes. Uno era, habíamos preguntado a los asistentes si había escuchado sobre ODS, y fíjense que el 68% de estos este, actores comunales, no había escuchado nada sobre los ODS antes de haberse desarrollado el seminario. Y esto es una de las eh, actividades que hoy el decano nombraba, ¿no? Como, como función de la universidad pública, eh, dar a conocer, sensibilizar y empezar a, a divulgar y promover el tema de los ODS. Y después les preguntamos a estos actores, ¿cuáles de los temas trabajados en el seminario les parecían más importantes para la gestión de la comuna? Y, este, bueno, ahí está el gráfico, detectaron o consideran más relevante lo que es acción por el clima. Luego, eh, economía social y solidaria, y en particular en lo que es el ODS-8, y un poco esto que yo decía el emprendedorismo y el autoempleo como manera de este, generar este, trabajo digno a las personas. Y en tercer lugar, agua limpia y saneamiento, y finalmente, igualdad de género. Bueno, Natalí, si te parece... Comparto, te dejo el espacio ahora vos para que puedas este, presentar un poquito lo que es Facultad y Mundo Laboral, como una experiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, les voy a compartir la pantalla. Un segundito, a ver si se ve bien. Eh, presentación desde el principio, ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Eh, completando la, la presentación de Silvina, les voy a contar en particular del programa Facultad y Mundo Laboral, que se lleva a cabo eh, de, de, hace 11 años desde la Secretaría de Extensión de la Facultad. Este programa busca eh, acompañar a los alumnos avanzados y noveles graduados en su inserción en el mercado laboral, ya, bueno, muchos de los, de los presentes lo conocen. Eh, a través del proyecto buscamos, eh, eh, Brindar, bueno, estrategias para la búsqueda laboral, ampliar la visión sobre el ejercicio profesional. Eh, trabajamos mucho con competencias eh, blandas o soft, que se le llaman, trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de comunicación. Eh, hemos incorporado a lo largo de los años nuevas temáticas, como es eh, eh, un, un propósito que tenemos, que es el impulsar el espíritu emprendedor. Y, eh, bueno, la generación de vínculos y redes que eh, está... Eh, ligado, bueno, a, a acercarlos a distintas instituciones y a empresas donde eh, podrían emplearse o con las cuales se podrían relacionar. En ese marco eh, estamos tratando de, de favorecer eh, al, al cumplimiento del ODS 8 y del ODS 17. Eh, esto, le, les cuento los logros del 2020, eh, hemos hecho a pesar de la virtualidad y demás, eh, reformulado la planificación, como bueno, el caso de todos, ¿no? Eh, y logramos concretar tres encuentros, eh, se realizó la décima Feria de Empleo, en, este, en esta instancia ha sido de manera virtual, hemos eh, aprovechado la virtualidad para invitar a empresas que, bueno, nunca habían podido acercarse a Paraná para participar de la feria presencial, así que, bueno, contentos también por la, la generación de nuevos vínculos eh, con, con empresas y organismos que antes no habían participado. ha sido el año anterior tuvimos 16 eh, empresas y organismos y este año 25, así que contentos por ese logro. Y eh, uno de los logros más importantes de este año ha sido la modernización de la Bolsa de Trabajo, que es una plataforma eh, que tenemos desde el 2013, a través de la cual se gestionan tanto las pasantías como eh, las, las búsquedas de empleo eh, en relación de dependencia que nos piden las distintas empresas y organismos. Esa plataforma se, este año se ha modernizado, eh, ahora en cualquier dispositivo se puede ver bien, se ha mejorado muchísimo el rendimiento y la seguridad del sistema. Pero hemos eh, ya pensado en el 2021 y en el marco de los ODS que también nos invitaron a replantearnos el programa, eh, vamos a, eh, a, nos hemos propuesto generar e impulsar estrategias y acciones vinculadas a la inclusión y a la gestión de la diversidad, eh, buscando acompañar, promover la igualdad de oportunidades eh, y equidad en los ámbitos laborales para todas las personas independiente de su, independientemente de su edad, sexo, género, discapacidad, raza, etnia, eh, origen o cualquier otra eh, característica. En ese camino buscamos dar cumplimiento, o a, digamos, eh, acompañar o favorecer el cumplimiento de lo de ODS-10, que es reducir las desigualdades, y el ODS-5, que es lograr la igualdad de género, y empoderar a todas las mujeres y niñas. En ese camino, eh, y para terminar, nos hemos propuesto algunas líneas de trabajo, eh, ya para el 2021, que de igual modo estamos eh, en este momento eh, ya trabajando para concretarlo, en primer lugar, bueno, conformar un comité interdisciplinario y diverso eh, para poder eh, hablar y, y conocer las distintas necesidades sobre inclusión y diversidad de la institución, eh, adaptar los relevamientos, todos lo, los procesos que hacemos vinculados a la inserción laboral eh, de nuestros alumnos y noveles graduados, poder adaptarlos con una perspectiva de género eh, y de diversidad en general eh, para bueno, favorecer también la, la inclusión laboral de distintas poblaciones. Eh, acciones de sensibilización destinadas a empresas y organismos, estamos armando un material de difusión y, y distintas, eh, digamos, acciones vinculadas a la sensibilización y finalmente, ya eh, programado para marzo del año que viene, conformar un panel de profesionales eh, y de experiencias de buenas prácticas en relación a la inclusión y diversidad, invitando también al a, a, el resto de la comunidad a, a poder formar parte de, de esta iniciativa. Así que bueno, hasta acá eh, llegó la presentación y bueno, esperamos eh, lograr eh, complementar el programa Facultad y Mundo Laboral con eh, estas nuevas acciones. Bueno, gracias Natalie. Ahora le vamos a dar la, la palabra al contador Gabriel Guayman, quien es el Secretario de Investigación, para que nos comparta también algunas palabras breves. Bueno Belén, muchas gracias, gracias también al decano, a Mario, a Julio por acompañarnos en esta jornada, muy interesante, y también de, eh, en primer lugar eh, me interesaba rescatar también la experiencia que ha sido trabajar con Mario en todo este proceso de eh, una experiencia de incorporación de los ODS en torno a los proyectos de investigación. Eh, allá por los meses de junio, y julio, Mario nos... Eh, eh, sensibilizó alrededor de esto y nos invitó también a convocar a los investigadores y a convocar a los distintos proyectos que se están generando en la facultad. Eh, y en este sentido, eh, una de las primeras actividades que llegamos a, adelante fue la charla con Julio, allá por el mes de agosto, en donde tuvimos la oportunidad eh, sumamente interesante de compartir un, la charla Diálogos para la Matriz Estratégica Provincial, en donde Julio nos compartía las experiencias que ellos habían tenido en torno a eh, la capacidad de vincular la investigación de la provincia de Tucumán en ese caso con eh, tanto las distintas universidades que estaban en el medio como los centros de investigación. Eh, a partir también de esa experiencia llevamos adelante eh, una serie de conversatorios que estaban orientados eh, en clave a analizar la, el mundo post-COVID y los impactos que podían tener tanto en las economías regionales como en eh, eh, en, ver, en las distintas dimensiones de los ODS, ver, para esta experiencia contamos con investigadores de distintas provincias de, de Argentina, contamos con eh, en primer lugar investigadores de Córdoba y eh, investigadores de Buenos Aires y también eh, sumamos al doctor eh, Di Stefano en el cual él nos compartió también su visión en torno a cómo van distintas organizaciones empresariales eh, teniendo un rol importante en la incorporación de los ODS y eh, en estos conversatorios también sumamos a eh, actores del mundo público del mundo privado de la provincia para lo cual eh, contamos con las participaciones de, eh, de Valeria Wenzel y también de representantes de la empresa de Río Uruguay en el cual se sumaron estos conversatorios y en estos, eh, y en estos intercambios en torno a las posibilidades que tenían eh, que tienen los ODS y las perspectivas a futuro respecto del impacto en, eh, en eh, el mundo post-COVID. Por otro lado, también eh, dimos una actividad de cierre que nos invitó hacia eh, eh, continuar con un trabajo en torno a la inversión en infancia y las políticas alimentarias de la provincia de Entre Ríos, para lo cual organizamos una actividad en el mes de septiembre. Eh, con investigadores de la facultad, con representantes de UNICEF, representantes de la provincia de Entre Ríos, con la vicegobernadora, con la ministra de Desarrollo Social, en la cual presentamos resultados de distintas investigaciones que se llevan a cabo en la facultad, en un convenio en ese momento hasta con UNICEF. A partir de esa charla eh, se firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, en particular con el Observatorio de Políticas Sociales de la provincia, para lo cual se da una continuidad en lo que son los trabajos de investigación en torno a estos temas muy importantes de eh, los ODS de hambre cero y de la importancia de la política de primera infancia que eh, se lleva a cabo en la provincia. Estas actividades se fueron desarrollando a lo largo de los meses de octubre y de noviembre, y al día de hoy estamos trabajando en torno a, eh, un relevamiento de la, eh, la tarjeta alimentar y se está haciendo un primer eh, registro de los beneficiarios que se están realizando en perspectiva de continuar con esta línea de trabajo, tanto en un trabajo desde la facultad con el observatorio, pero con las posibilidades de darle un marco en las distintas convocatorias nacionales. Eh, también se firmó un convenio con el Ministerio de Producción y la Unión Industrial de Entre Ríos, en donde se están trabajando distintas... Eh, Dimensiones de información sobre los sectores productivos y la actividad industrial de la provincia. Eh, es muy importante en cuanto a las perspectivas de los distintos eh, objetivos. Eh, este, a partir de este convenio se fue desarrollando ya una primera presentación, se incorporó a estudiantes de la facultad, estudiantes de economía de la facultad en este trabajo. Eh, y tenemos la perspectiva de que va a ser un. un convenio que nos va a dar un buen marco de trabajo para eh, articular estos distintos sectores, tanto desde el Ministerio de Producción, pero también con las direcciones de estadística de la provincia, para trabajar en torno a la generación de información, no solamente en los sectores productivos, sino también en un sentido más amplio. Eh, y también estamos avanzando, que todavía no se firmó, pero se estaría por firmar eh, eh, en estos días, en un convenio con la dirección de estadísticas de la Municipalidad de Paraná para trabajar también con la generación de información estadística en torno a la situación socioeconómica con una perspectiva también que se puede incorporar de los objetivos de desarrollo sostenible eh, enfocados en alguna medida en el aglomerado Paraná. Eh, aparte, además de bueno, estas actividades más concretas propias de la Secretaría, también los investigadores eh, han desarrollado algunos informes que se publicaron también en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Ciencias Económicas eh, y también en la revista Gestando, eh, en perspectivas de la capacidad, a ver, los vínculos entre la política pública y los objetivos de desarrollo sostenible y algunas dimensiones o análisis coyunturales que tienen, eh, buscan tener, eh, buscan tener una, la incorporación de esta dimensión en los objetivos. A partir de estas cuestiones, a ver, creo que eh, lo hablábamos con Mario hacia principio, cuando empezamos este proceso, creo que hubiese sido interesante una agenda un poco más ambiciosa, y hay varias actividades que no han quedado en el tintero que nos plantean un fuerte desafío para el año que viene y una agenda muy, que podríamos eh, pensarla con más compromiso para el 2021, eh, en cuanto a algunos desafíos puntuales como tratar de bajar más para adentro los proyectos de investigación, las dimensión de los ODS, y que los problemas de investigación que la, los investigadores están trabajando puedan incorporar esta dimensión en sus propios proyectos de investigación, creo que sería un objetivo muy interesante, y también incorporar, eh, poder profundizar este proceso de trabajo en conjunto con los sectores públicos de la provincia y privados de la provincia de Entre Ríos, que articulen y a ver, que, que la facultad pueda estar trabajando, en, por ejemplo, en las dimensiones estadísticas de investigación en torno a los distintos objetivos de la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, esto era un poco lo que les quería comentar de que hemos avanzado en esta dirección. Bien, gracias, Gaby. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la contadora Ivana Spinuti, secretaria de posgrado. Ivana. Bueno, yo la veo conectada, Ivana, no importa. Parece que está con problemas para abrir el micrófono. Sí. ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa, Alexis, el contador secretario, el económico financiero y administrativo, que, que tome la palabra, no puedo abrir el micrófono, nos pone. Bueno, Ivana, tranqui, trata de solucionar eso, Alexis. Buenas tardes, ¿tomás? ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, agradecer de ya, obviamente, el liderazgo del de, decano y vicecano y, por supuesto, el acompañamiento de Mario. Eh, bueno, yo voy a tratar de ser muy breve, así no soy reiterativo sobre lo que ya hablaron los colegas. Eh, en primer lugar, <ríe> decir que la Secretaría Económica es una secretaría que en realidad es una, una área de apoyo, sí, que da asistencia al resto de las secretarías. ...y que por lo tanto genera un producto intermedio que acompaña para el cumplimiento del objetivo que estuvieron mencionando, ¿sí? Entonces, en esta medida, gran parte de nuestro trabajo es generar justamente, como decía, productos de intermedios eh, para el desarrollo de la actividad. Y, y entonces, en ese esquema tenemos un montón de actividades que se vinculan con la apuesta, por ejemplo, de valor de edificio... ...la asistencia técnica y económica a los distintos programas. De esta manera, por ejemplo... Nosotros hemos trabajado, venimos trabajando hace ya varios años en lograr un edificio accesible, ¿sí? para una ed educación inclusiva. Recordemos que hace solo un par de años la facultad no era accesible ni siquiera a la entrada de la facultad, ni, ni mucho menos al primer piso, ni a las salas de lectura de la facultad. Hoy contamos con rampa, contamos con ascensor, contamos con accesibilidad a todos los puntos de la, de la facultad. También hemos asistido, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el desarrollo del deporte de nuestra facultad, un tema que, que creo que somos bastante pioneros en nuestra universidad, con un fuerte desarrollo del deporte, donde hemos asistido más que nada a lo técnico y económico sobre lo que han desarrollado, bueno, el coordinador que está, que está por ahí, Pablo Galarza, que incluso con el desarrollo de una diplomatura en deporte. Es decir que nosotros, de alguna manera, la gran parte de nuestro trabajo, nuestro trabajo perdón, es asistir, como decía, a esta secretaría que son sustantivas, no extensión, investigación, eh, académica, y posgrado. ¿no? Si nos concentramos desde el punto de vista de, de, de específico de la Secretaría Económica, ahí sí podemos vincular a la Secretaría o nuestras actividades sobre dos eh, objetivos que me, me gustaría destacar, que son el objetivo 16.6 y el 16.7, que, que tiene que ver con la vinculación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. ¿sí? Y esto obviamente para nosotros es un punto muy importante y hemos estado trabajando en ello, y que tiene que ver básicamente con esto que mencionaba el decano, ¿sí? que desde el año 2011 venimos trabajando en un proceso de planificación estratégica y que hemos puesto como meta en estos últimos años, a partir del desarrollo de los ODS, poder hacer un presupuesto que contemple todo ese programa que conforman el proceso de planificación. Esto no es más ni menos que un presupuesto por programa, una técnica de presupuestación, y que de hecho la hemos, la hemos desarrollado para el año 2020, pero que luego, luego, obviamente, por la cuestión de la pandemia, hemos decidido, porque es justamente una de las características, muchos de acá son contadores y saben, del presupuesto, tiene que ser representativa, con lo cual hemos tenido que redefinir un montón de actividades, no nos parecía oportuno presentarlo para este año, pero eh, el compromiso, bien lo había manifestado el decano, es presentarlo para el año 2021. Y el otro punto... Eh, que recién hacía referencia sobre el punto 16.7 que era garantizar la, la adopción de en todos los niveles de decisiones inclusivas y sobre todo participativas, y ahí me quiero detener sobre otros programas que trabajamos en forma conjunta con la Secretaría de Extensión y con docentes, es decir, con la Secretaría Académica, que tiene que ver con el presupuesto participativo universitario. Que es un programa que lo venimos desarrollando eh, desde el año 2017 y que lógicamente tiene un fuerte eh, sentido de... De, de participación, lógicamente, de democracia, de participación directa, ¿sí? De sentido de pertenencia, de todo lo que conformamos en la comunidad educativa, así que también eh, quería resaltar este punto, que me parecía importante su desarrollo, que también somos en este sentido innovadores dentro de la universidad y que hemos participado hace unos pocos días con otras nuevas universidades, un encuentro de a nivel nacional de presupuesto participativo, así que eh, nada más. Quería ser muy breve, pero no reiterativo. Gracias. Gracias, Alexi. Sí, bueno, ahora Iván, a ver si logró, porque vi que reingresó. Sí, nuevo. Buenas, sí buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, Iván, se te escucha. ¿Te sí, escuchan? ¿Te escuchan? Perfecto, perfecto. Sí, no se sé, me pidió actualización de la página para, para activar el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo voy a ser muy breve, eh, siguiendo la consigna que nos han pasado, porque si no se va a extender demasiado. Desde la Secretaría de Posgrado yo quisiera destacar dos, dos actividades principalmente, una que tiene que ver con una encuesta sobre los objetivos de desarrollo sostenible, eh, en cuya elaboración colaboró la Secretaría de Posgrado, destinada a conocer y a recabar Ideas con relación a la Agenda 2030 para bueno, su implementación en el marco de actuación de la Facultad de Económicas y de la UNED. Eh, una vez que la encuesta se definió, fue distribuida por la Secretaría de Posgrado entre todos los estudiantes de los diferentes cursos y carreras de posgrado. Eh, aquellos que conocían los Objetivos de Desarrollo Sostenible pudieron volcar su, su experiencia, ¿sí? su opinión, sus ideas y quienes aún no los conocían, bueno, tuvimos en esa instancia la oportunidad de presentárselos, dárselos a conocer. Posteriormente se realizó un análisis, por supuesto ese análisis está a disposición de, de todos los que lo deseen, de los datos obtenidos, y ese análisis estuvo a cargo de la directora de la maestría y de la especialización en metodología de la investigación, la magister Graciela Mingo. Eh, por otro lado, en el marco del Centro Escuela de Gestión y Negocios que funciona en el marco de la Secretaría de posgrados se lanzó un curso de posgrado eh, que se realizó se elaboró en conjunto con la Fundación Triple Impacto y con Modelo Episteme. Este curso de posgrado se llama Estrategias de Triple Impacto y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, es un curso de posgrado de 15 horas, la carga horaria que tienes de 15 horas, se realizó 100% virtual, lógicamente, en el marco de, de este contexto, y en el segundo semestre de este año, sin encuentros, 100% virtual, en octubre y noviembre. Y contó con la inscripción de 30 personas de distintas localidades del país, lo cual, como mencionaban hace un rato, es una virtud de, de la virtualidad, esto de poder llegar a espacios, donde este, con anterioridad no, no teníamos acceso. Los objetivos de este curso, en gra a grandes rasgos, eh, han sido, bueno, la promoción y la generación de una línea de pensamiento sobre el desarrollo de proyectos y negocios de triple impacto en la provincia de Entre Ríos, brindar herramientas para planificar y gestionar el desarrollo de programas y proyectos de triple impacto, asociando los ODS en esos proyectos, promover las buenas prácticas de sustentabilidad como nuevos paradigmas de liderazgo positivo y ético, y desarrollar una visión estratégica de sustentabilidad y desarrollo sostenible. Los temas eh, que se abordaron a lo largo de estos cinco encuentros eh, fueron economía, ambiente, sociedad y empresas, en el primero de los encuentros, objetivo de desarrollo sostenible en el segundo, estándares internacionales de sustentabilidad, comunicación efectiva en estrategias de triple impacto, y por último, elaboración de un plan estratégico de sustentabilidad que tuvieron la oportunidad de compartir los asistentes en el último encuentro, de modo tal de poner en común los distintos proyectos y también este, hacer un feedback con el resto de los, de los este, cursantes y los docentes del mismo. Eh, sintéticamente, esas dos, esos dos aspectos o actividades, deseo rescatar, este año en términos de objetivos de Desarrollo Sostenible desde la Secretaría de Postgrado y la Escuela de Gestión de Negocios. Gracias. Bueno, gracias Ivana. Bueno, para cerrar con la ronda de secretarios yo voy a ser más breve todavía. Yo tengo la Secretaría de Planificación y Gestión a cargo, y también es verdad, como dijo Exy, que son secretarías transversales a las más sustantivas que tienen que ver con, con la vida de, de, de la universidad y de la facultad. Nuestros equipos trabajan mucho de apoyo en lo que promueven las otras áreas. Pero me parece importante rescatar y compartir eh, lo que hemos podido generar a través del equipo de comunicación. sí, Y cómo no, no, nos hemos anclado y apropiado del eje de comunicación y divulgación en el programa de Agenda 2030. Y bueno, y creo que se han logrado muy buenos productos acompañando acciones que se van llevando adelante a través de las distintas secretarías. Muy rápidamente, en marzo logramos eh, generar el Boletín de Responsabilidad Social, eh, también el programa tuvo presencia en el programa de radio que tenemos los días jueves, eh, también hemos generado un nuevo espacio en la web institucional del programa de apropiación, siendo un reservorio y visibilizando todo lo que se iba generando porque de eso también se trata, de que la comunidad, tanto interna como externa, eh, vayamos conociendo y apropiándonos y haciendo que esto sea cada vez más, más grande en el marco de la planificación estratégica. También pudimos acompañar eh, a Mario en un ciclo de entrevistas que se hicieron a distintos referentes y ¿sí? de organismos, de instituciones y demás. Toda la, post, la postproducción fue hecha por el equipo de comunicación de la Facu, con las herramientas que tenemos y en esta pandemia, que los chicos estábamos trabajando todos de manera virtual, y bueno, y como cierre también rescatamos todo el tema del de libro que ahora Mario les va a contar, creo que es una pieza que, que cierra todo este trabajo, así que bueno, más allá de que en la Secretaría participan otros departamentos y otros equipos con otro perfil, a mí me parece que no porque no hayan hecho los otros, porque en realidad se vinculan con lo que ya han ido contando los distintos secretarios, me parece que el, el anclaje y la apropiación en, en el eje de comunicación y divulgación es meritorio y creo que hemos logrado buenos productos. Obviamente eh, que siempre hay que ir por más y tenemos que ir por más porque eh, logrando visibilización esto va tomando también mucha más fuerza, Así que bueno, muy muy contenta por, por los resultados a los cuales hemos llegado como equipo de trabajo. Siempre interdisciplinario y transversalmente. Ahora le voy a dar la palabra a Mario, ¿sí? para que nos comparta un poco el laburo este año y demás, y, y que haga el cierre. ¿sí? Gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias Belén. Bueno, muy, muy buenas tardes a todos y a todas, buenísimo, la verdad que verlos ahí este, es una gran alegría, y además, bueno, eh, pensar estas cosas de, de un trabajo transversal, ¿verdad? Tantas veces que decimos que los trabajos tienen que ser transversales, y, este, y se me ocurría escuchando que esta es la verdadera dimensión de un trabajo transversal, es decir, las personas de cada uno de los espacios, contando lo que hacen acerca de una temática compartida, de una temática que tiene que ver con una agenda de desarrollo, que es una agenda de desarrollo sostenible, que es ahora y que es con acción colectiva, ¿verdad? Esta afirmación, diría yo, tiene, por supuesto, el gran respaldo político del de decano de la facultad, sin este respaldo de Eduardo, honestamente, la tarea hubiera sido mucho más difícil, mucho más compleja, eso hay que decirlo, hay una decisión política y hay un respaldo permanente, que yo no, no puedo más que agradecer, la confianza, nunca he tenido, digamos, este, eh, ninguna limitación para poder expandir este, todas las ideas y todas las cosas que hicimos, y esa, se nota que esa libertad, digamos, y esa fuerza eh, la pude transmitir un poco a los compañeros de la, de la provincia, digamos, que se entusiasmaron, a los compañeros de los diferentes claustros, a todo el equipo de la facultad. Y la verdad que, eh, bueno, ellos han hablado por sí mismos, por lo tanto yo no puedo, no preciso andar este, volviendo en la retórica. A mí me gustaría decir que, que lo que yo he aprendido este año, además, de seguir aprendiendo de personas como Julio, de personas como Marinés de los Santos, con las mujeres campesinas entre rianas, con Graciela Yudgar, con Muriel, con Mariano, con todas las personas que nos dieron entrevistas, con, con toda la gente que colaboró en nuestros, en nuestros seminarios, todo eso, digamos, este. Parece que se contagió una idea de participación. Yo quisiera no decir solamente la palabra, sino calificarla. He pensado un poco qué cosa fue lo que hizo que tengamos este resultado en un programa transversal donde todo el mundo se brindó muy generosamente, abriendo su cabeza y abriendo su esfuerzo y su corazón a un producto colectivo. Eso me parece que se logra con una participación que que tiene que ver con una construcción artesanal, ¿sí? Solo que sentí era que estábamos conversando, y en la medida que conversábamos íbamos construyendo una serie de vínculos, íbamos atando una serie de nudos, íbamos discutiendo cosas, también nos peleábamos, pero íbamos trayendo, digamos, algunas cosas nuevas, y descubríamos que estábamos haciendo mucho por el desarrollo sostenible, y eso nos, hacía, nos ponía muy bien, y al mismo tiempo descubríamos que teníamos más cosas para hacer por el desarrollo sostenible, que es, digamos, sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Esa combinación, digamos, también me parece que hay que rescatar, y me hace rescatar, otro punto. La combinación de esas tres sustentabilidades habla de la politicidad de este programa. Esto es político, ¿sí? Por eso la decisión y el apoyo político es tan clave. No se puede hacer desarrollo sostenible en lo económico, en lo social, en lo ambiental, sin apoyo político, sin construcción política. Y este programa es una construcción política que se encastra y que forma parte del plan estratégico de la facultad. Ya... No hay, digamos, un sector o una baldosa o una parte o un apartado, sino que en su conjunto está permeando, como ustedes acaban de visualizar, cada una de las acciones de todas las áreas, de todo el equipo de la facultad. Y además, bueno, de las experiencias. Yo aprendí mucho, aprendimos con Silvina mucho, con Belén, con todo el equipo, que debo decir con Evelyn, con Nicolás, con Laura, digamos, discutiendo los temas de comunicación, porque claro que es una herramienta esencial para, para la divulgación de lo que es la Agenda 2030. Eh, y entonces, eh, en ese sentido, yo diría que esta participación fue una elaboración dialogada, artesanal, sin formatos y en libertad, y convocando cada uno en la medida en que puede dar, digamos, ¿sí? Y esto da estos resultados que, bueno, que... que realmente, personalmente me llenan de alegría, profesionalmente me parece que es una tarea cumplida. Eh, el, el, el libro que salió con el esfuerzo enorme y la creatividad y el buen gusto y la estética, digamos, de todo el equipo de comunicación, fue como un resultado final, como una frutilla, digamos, del de postre, digamos, en el sentido de dejar alguna cosa, y está escrito por todos ustedes que hicieron las entrevistas. Básicamente, hay allí un lenguaje llano, un pensamiento que es una, un pensamiento comunicacional que quiere, que quiere comunicar, no quiere complicarla, no quiere hacer, digamos, una cosa rebuscada, sino que por el contrario se busca expandir esto con este lenguaje y siempre con la iniciativa. Y ahí debo decir que realmente los funcionarios, tanto de la provincia, digamos, con los que pensamos ese, ese hermoso curso con las comunas, digamos, nos atrevimos a cosas que a lo mejor en la presencialidad no los hubiéramos atrevido. Tomamos decisiones rápidamente, decidimos, nos sumamos, ahí Mariano y Muriel tuvieron una actividad clave para poder, obviamente, digamos, ofrecer esa propuesta que convocó, a este espacio tan interesante de los gobiernos locales donde tanta oportunidad hay para pensar el desarrollo sostenible, ¿verdad? Porque son comunas pequeñas que van ahí creciendo y también, digamos, debo decir que eh, me emocionó mucho, eh, los actos docentes de Graciela y también los actos de reconocimiento de las mujeres campesinas entrerrianas, para mencionar dos cosas fundamentales, me parece, ahí, por supuesto, Fernanda Cafa con todo su trabajo, digamos, en la Universidad Tecnológica también. Eh, lo último que quiero decir es que a mí me gusta esa frase de Eduardo Galeano, que dice que somos lo que hacemos, pero sobre todo, eh, lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces pues lo que sentí es que este programa trajo una propuesta de cambiar lo que somos y, y le encontramos un sentido que tiene un horizonte y que tiene, digamos, una, una vocación de transformación y que nos vamos comprometiendo en eso. Con esto nada más que decirle muchísimas gracias a todo el equipo, a todos los docentes, a todos los entrevistados y a todos los que alguna vez nos sentamos y conversamos y conversamos y fuimos haciendo de este ejercicio democrático y participativo, una artesanía que nos ayuda a ser un poco mejores. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mario. Muchas gracias a todos por la presencia. Y ahí Eduardo, que está levantando no, simplemente, la mano. Simplemente, si me permitís Belén, eh, por supuesto... Un agradecimiento a todos los que nos han acompañado hoy, especialmente quiero destacar que hoy no lo hice porque no la veía y en esto de la virtualidad por ahí se me habla una cosa y yo ya estoy grande también. Un agradecimiento enorme a la doctora Gabriela Andretich, nuestra vicerectora que nos ha acompañado, siempre nos acompaña en todas las actividades que llevamos adelante en la facultad en representación de, de nuestro rector y contadora Andrés isabela Así que, Gabriela, muchísimas gracias por, por acompañarnos siempre. Y, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes, eh, porque la verdad es que, eh, después de escuchar la intervención de todos los secretarios, y sé que todos, el resto de los responsables del equipo, directores de carrera, en fin, muchísimos compañeros de, de, de la gestión, están trabajando en, en, en nuestro programa de apropiación, pero bueno, en función del tiempo, quisimos eh, hacer lo más breve posible. Eh, quizás eh, por ahí no estaba previsto, no estaba dentro del protocolo, pero quizás Gabriela nos quiera dar su, su, su visión de, de, de nuestra actividad. Gabriela, simplemente te pido una, una breve palabra si no te incomoda. No, claro, por supuesto. Buenas tardes a todos, decanos, vicedecanos, a los secretarios, bueno, a Mario, que coordina el plan de la, el plan de la facultad y a los representantes del medio por, también por incorporarse, por participar en esta actividad, eh, en este programa que acompaño. Siempre que puedo, no solo que acompaño, sino que este año he tenido eh, la oportunidad de, de participar con una charla en las jornadas de, de prácticas profesionales, contando un poco en general eh, qué, qué, es, qué es esto de los ODS, cómo, se los puede, cómo nos vinculamos con ellos en la universidad, y bueno, y qué mejor ejemplo todo lo que hace eh, la facultad de Ciencias Económicas para transversalizar, como ustedes mismos dijeron, eh, los ODS en las, en las distintas funciones que tiene la universidad. Así que realmente es un gusto acompañarlos y, como les digo, eh, aprender también del camino que está haciendo la facultad, que ojalá podamos, como dije también en otras oportunidades, replicar eh, a, nivel, a nivel de la universidad. Y un gusto que nos acompañe eh, Julio Saguir, a quien también tuve el gusto de escuchar, y la verdad que fue eh, muy, muy importante y una, un, ver cómo la provincia de Tucumán implementa eh, los ODS y ver, la, hacer la lectura multi, multisectorial eh, que se puede... Eh, que se puede lograr con una implementación eh, planificada de los ODS. Así que, eh, felicitaciones a todos y bueno, y los sigo acompañando. Gracias, Gabriela. Helen, te dejo a vos el cierre. Agradecerles a todos, a todos que se tomaron este rato en la tarde, en esta semana corta como para compartir un poco el trabajo de este año, y bueno, y como siempre decimos, vamos a seguir para adelante, y, y, y hay mucho proyecto por delante, veo muchas felicitaciones, agradecimientos, así que con todos vamos a seguir generando redes a través de este trabajo colaborativo. Así que muchas gracias en nombre de todo el equipo de la Facu. Buenas tardes. Buenas tardes.